Nos lastimamos sin piedad porque lo damos todo por perdido. Pensemos lo felices que hemos sido y qué hermoso fue el amor que nos unió. Amor, amor, reflexionemos. No contenemos hasta el ocaso este cariño.